Hola, ¿qué tal? Encantada. Me llamo Berta Isabel. Soy española. Nací en Castilla y León. Mi acento es castellano. Tengo mucha experiencia en la enseñanza del español con extranjeros, sobre todo americanos adultos. Y desde el año 2005... He estado enseñando online. He enseñado a principiantes hasta nivel avanzado, lengua y cultura. También español para la sanidad y composición. Mi método de enseñanza es comunicativo. Me baso principalmente en la conversación, pero también enseño gramática aplicada a los conocimientos que estoy impartiendo en cada momento. Me gusta adaptarme a las necesidades específicas de aprendizaje de cada estudiante en particular. Por eso, me gusta que cada estudiante tome un test de nivel antes de comenzar el curso para saber cuáles son tus necesidades específicas de aprendizaje. Si ¿Quieres aprender español de una forma amena, divertida y rápida que te sirva tanto para tomar exámenes como para el mundo del trabajo? Reserva una clase conmigo. Estoy segura de que no te vas a arrepentir. Lo pasaremos bien. Yo enseñándote y tú aprendiendo. Bueno. Espero conocerte muy pronto. Nos vemos. Hasta luego. Chao.